Bueno, pues nada, Gracias a los medios que estéis eh, en esta ceremonia de cierre y entrega de los premios eh, de la novena edición de Construcción Sostenible de Castilla y León, unos premios bianuales que ya atesoran pues, una tradición y que están muy asentados y son muy esperados, como yo creo que tiene fama no solo autonómica sino también nacional e incluso internacional, precisamente este año… Ha recuperado el carácter internacional de los premios en esta edición, que tuvo las tres primeras ediciones y que luego perdió, y que, bueno, pues esta edición novena se ha recuperado. Unos premios eh, que pretenden, eh, bueno, pues eh, destacar proyectos que están en el ámbito de la construcción sostenible y eficiente, que mejora la calidad de los espacios, en tanto del medio rural como del medio urbano, y también en la relación con la, el respeto a la biodiversidad. Eh, se han presentado 107 proyectos, eh, concretamente han sido 81 de Castilla y León y otros 26 de hasta 10 comunidades autónomas, y se han concedido 28 distinciones de 28 premios, eh, que son pues, representativos, todos son excelentes, pues estos son los más representativos de los presentados. Eh, entre ellos también hay un premio especial, a la imagen exterior que se proyecta de Castilla y León a José María Pérez González, Peridis, ya saben que es un hombre del Renacimiento que cultiva la inteligencia en muchísimas facetas, en el humor, en el dibujo, eh, también en la, en, como escritor y también como arquitecto interiorista y, por tanto, eh, en este ámbito, en este sector y que, que hemos querido reconocer, porque la verdad es que en la colaboración que hace con la imagen eh, de Castilla y León en el exterior es extraordinaria. Eh, y, bueno, pues eh, ahí eh, haremos la entrega de reconocimientos, anunciaremos la próxima edición, la décima edición, donde vamos a tratar y vamos a incidir en eh, analizar la cadena de valor de la descarbonización en la, en la edificación que bueno, pues, eh, nos permita eh, afrontar los desafíos que tenemos ante nosotros en el cumplimiento de los retos europeos por esa descarbonización, eh, son los premios que pretenden varias cosas, pretenden por supuesto destacar las gran, las, la, la, los grandes trabajos que hacen eh, determinados profesionales en materia de la construcción, animar y fomentar que eso sea así y queremos también no solo comprometer la, la eficiencia sino ayudar también al sector de la construcción a la imagen del sector de la construcción. Un sector importante que tiene eh, casi 65 mil empleados que ha tenido un año 22 con cifras razonablemente buenas, con un crecimiento en el empleo, una disminución del 20% del desempleo del sector, eh, donde la obra pública ha empujado mucho, con casi 1.700 millones de obra pública y que bueno, anima a obra pública no solo en la edificación, en la construcción en general, edificación residencial, e infraestructuras, y que tiene unos déficits como son fundamentalmente la atracción de los jóvenes, que no se sienten atraídos por el sector y especialmente de las mujeres. Entonces, entonces, tenemos que poner de manifiesto cómo este sector es un sector moderno, tecnificado no es un sector de carretilla y tablón es un sector por tanto atractivo y que debe recibir las vocaciones de los jóvenes y de las mujeres y a través de estos proyectos tan absolutamente tecnológicos y paradigmáticos crear la ilusión de hacerlos realidad a través de las nuevas tecnologías de las nuevas eh, maquinarias eh, del sector de la construcción y por lo tanto eh, eso todos los objetivos de, esta, de, esta, de estos premios y de estas jornadas agradecer al, a, bueno, pues a, a todas las que están Aquí, a la directora general de Vivienda, Urbanismo, Arquitectura y ordenación del Territorio de la Junta, de la Consejería y, por supuesto, a la delegada territorial, a la representante de los arquitectos de Castilla y León y, por supuesto, también a los organizadores que colaboran con nosotros, que es el Instituto de la Construcción de Castilla y León.